Después pues, que se reguló, es cuando las, este, las, eh, pues el Estado empezó también a decir cuáles son los requisitos de elegibilidad, qué método de elección, cómo se van a elegir, cuándo, cuánto van a durar, todo eso, ¿no? Pero es porque el Estado ya lo reguló, pero propiamente las, las digo, las comunidades tenían a sus autoridades, nada más que ya después el Estado simplemente reglamentó esa figura. Entonces, en la derecha admite es algo similar, porque. El sistema normativo era el, así, o sea, todos sus, tienen un sistema de cargo impresionante, tienen como ocho o nueve escalafones, y cada uno tiene, como, tiene que realizar sus cargos. ¿no? Y ya una vez que, que, que, que, se, que se lleva a cabo esa esos, de todos esos cargos, se llega a mayordomo y mayordomo en la máxima autoridad. Entonces, lo que ellos quieren es replicar este sistema de cargos y que nada más pueda ser su delegado, la persona que ha cumplido con ese sistema. Entonces, este, bueno, pues a ver qué, qué es lo que lo que, lo que lo que se resuelve. Es un asunto que bueno, a mí me parece también muy interesante y muy, muy emblemático, muy bonito. Entonces creo que pues, este, habrá, que, habrá que esperar. Y es un ejemplo, les comento, de estas, este, pues, de estas elecciones bajo sistema normativo indígena. Este, yo creo hacer un pequeño receso porque ya se pueden pasar con otros dos asuntos y ya se el damos al espacio el de San Andrés, Cochimilco si quieren comentarlo, entonces si gustan tenemos un pequeño receso sí, pues, gracias, también siguen pasar por sus protocolos ah sí. Sí. Sí. Vista? Vista. Sí, acá te lo muy rápido Ah, bueno. Vamos nuestro protocolo. Ay, yo tengo que con de Ah, sí. ¿no? Ah, sí, sí, sí, Muchas gracias. Sí, ojalá le sirva. Sí, no, muchas gracias. <risa> Cuidado, ay, cuidado, cuidado, ay, cuidado, muy bien. Cuidado, compañero. ¿Y eso que traigo? ¿no? Es el de... ¿Sí? No, pero antes no te acabé de ir. ¿Dónde está? Está aquí. ¿Ah? Cuidado con el cable, Cuidado compañero. con el cable. Sabe acá la si computadora. No, no, cuidado no, con el cable. Ah, es que sigue grabando. ¿Se acude a la cámara? Aquí lo ponemos. Este es este... aquí quién sabe dónde va? ¿Se va a ir acá? Con la pala negante postiquito. Ahí está, ahora sí. Díganme que no me esté también ahorita el maestro. A ver. Es usted la Gracias. computadora maestra Gracias Con cuál se detendrá la grabación ¿Sí? ¿Con cuál se detendrá? No, no, de la es este. no aquí también está grabando ¿Va Sí ¿Usted la copa, profe? Ay, ah, está pegado ya Híjole, ahí está Gracias Sí ¿Cómo va, ¿Cómo va este? Muy es bien, entonces nos vemos ah, Hola Hola ¿Cómo está? Bien, bien. Ah, qué ¿Y bueno. Muy bien, gracias. muchas gracias. Ya ah, hay más si ya más gente. Que... Ay, Sí, se queda, ¿no? Muchas gracias. Ya llega más gente, ya me conoces cuando se lo van a dejar el Claudia ya se lo ahí. está. Se como días. Que sigue grabando, me dice. Porque esta creo la que es la que sigue grabando, Ahí, ¿no? no? Sí, sigue corriendo, corriendo el, tiempo. el tiempo. Sí, ¿Sí? entonces tiempo? creo que es esta. Bueno.